Un derrumbe a orilla del río Juana Méndez pone en peligro a una residencia. Los habitantes de la zona exigen a las autoridades del municipio de Salcedo que vayan en auxilio de esta familia antes que pase una desgracia. Que ya que ella nos dio cotorra a nosotros para conseguir los votos, que por favor que venga a tomar cartel del asunto porque si, si, si se mata una gente por ahí, por ese barancón, eh, va a ser peor. A la, a la autoridad de aquí de Salcedo, que siempre están pendientes ahora, que van a dar con para los votos, aquí que nosotros necesitamos, porque por ahí se puede perder una vida humana. el 2017, a finales, cuando comenzaron las lluvias, eh, y se derrumbó uno de los brazos del puente Juana Núñez. Entonces, al este derrumbarse, lo que hizo fue que levantó el piso, el piso de adentro, y entonces al levantarlo, desvió el río para el lado de mi casa. Entonces cuando vino el ciclón María, vino el río Hondo, que dura muchísimo tiempo para venir así, y lo que hizo fue que arremetió para este lado. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.